Bueno, hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a Carlos Gil, Bellosta. Estuvo con, con nosotros en octubre, en el, la primera edición del Data Coffee y nos dejó tan buen sabor de boca con sus experiencias que hemos considerado que era la salsa perfecta para luego comernos eh, parte de PIB. Bueno, Carlos estudió la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Zaragoza, luego. Realizó un máster en matemáticas en la Universidad de Washington, donde también cursó los estudios estudio de doctorado en estadística aplicada. Y bueno, pues eh, ha trabajado como consultor senior en, en eBay, eh, Everest. También ha sido consultor independiente freelance eh, desde 2005 hasta aproximadamente dos años, eh, trabajando en proyectos de banca para grandes empresas, eh, también como Carrefour. Eh, bueno, tengo aquí, es que el currículum es muy extenso: Gas Natural, Banco de España, etc. Eh, y desde hace dos años es socio de Circite. De Como él dice en su web, Data Analytics, eh, es un estadístico diletante, científico de datos, entusiasta de R y bloguero en los datos libres de los días de hacer. Os aconsejo que acudáis a su blog y lo sigáis en Twitter y en LinkedIn porque mmm, expone artículos muy interesantes. La charla de hoy eh, seguro que os va a aportar mucho, con lo cual espero que cuando finalice Carlos seáis activos en las preguntas y aprovechéis el potencial que tenemos aquí, la suerte que tenemos aquí de tener a Carlos. Vale, gracias. Este, bu buenos días y muchas gracias a, a aquí al CIO por invitarme a, a María Victoria en particular que, que, que me ha traído a hablar hoy de, de movilización estadística pero antes de entrar en el tema este eh, quiero eh, contar, bueno, sí, hablar un poco de, de mi libro bre muy brevemente, la empresa, si queréis echarle un vistazo, la empresa en la que trabajo eh, trabajamos dos personas, somos dos socios, es circiter.es. Y, y la voy a mencionar entre otras cosas, aparte de hablar de mi libro, eh, porque hace cuando empezamos, empezamos a pensar cómo íbamos a cobrar, qué íbamos a, a pedir a los clientes, que, que, y, y una cosa que estabas pensando es cómo compensar la, la actividad comercial. ¿no? El, el, si uno de nosotros dos o un tercero nos consigue un cliente, ¿no? qué tipo de incentivo íbamos a proporcionarle. Y dijimos, bueno, pues vamos a... El que se consiga un cliente se va a llevar, no me acuerdo si era el 5% del proyecto, pero con un tope, ¿no? Un tope de... Una tope, un tope. Y pensamos ahí, estuvimos pensando, digo, ¿qué, qué, ¿qué tope puede ser? Y pensamos, 2.000. No, Quedamos en 3.000. Digo, ya que estamos pensando en 3.000, ¿por qué no redondearlo a mil veces Pi? Y de hecho el tope es eso, 3.141,59 euros. Ese es el tope, el, tope, el tope comercial. Bueno, pues es el tipo de. O sea, tratamos de entretenernos en la empresa. Somos, somos dos, ya digo, este es el tipo de cosas que hacemos, ¿no? el tipo de manera en que pensamos. Y de hecho, ahora últimamente eh, tenemos más proyectos que capacidad para hacerlos. Eh, buscamos gente. Entonces, si a alguien le interesa eh, mandar currículum o lo que sea, ahí están las coordenadas para que contacte conmigo o. Vamos no, o a es ese, es ese libro, no vengo a vender proyectos sino prácticamente a buscar gente porque hoy en día es más complicado, hace poco es que hace poco tuvimos un tipo de estos así como un poco turbio, ¿no? como de otra época ¿no? que como que quería una especie de sobre con billetes para darle a no sé quién que no se lo merecía a cambio de un proyecto y tal digo, no entiendes no entiendes que esto no aporta valor, aparte que esas cosas turbias son muy ajenas a nosotros no te das cuenta que hoy en día lo importante es conseguir gente, que no hay gente para trabajar en lugar de proyectos proyectos hay demasiados tenemos que decir no porque porque hay demasiado proyecto Ahora lo que hace falta es gente y o sea que no me pidas si me pides dinero un sobre así ah, pero de estos de estas cosas muy feas y muy muy antiestéticas y muy y si lo quieres, que sea por conseguirnos a alguien bueno que venga a trabajar con nosotros pero no por un proyecto, proyectos tenemos demasiados y todo el mundo tiene proyectos hoy en día pero bueno, eh, no todos los sitios se trabaja bien, en nuestra empresa se trabaja bastante bien o sea, si a alguien le interesa echar, eh, hablar con nosotros, pues eso que hable luego, eh, mi blog es este de aquí, Totaletics.com lleva mucho tiempo por ahí circulando y yo creo que, que es la, el motivo, en el fondo, por el que estoy aquí porque eh, es donde pongo mis cosas allí y bueno, escribo casi todos los días publico casi todos los días de hacer, o sea, entre lunes y viernes y es curioso también lo de los blogs, porque, porque así como el periódico no el periódico y es muy circular, siempre dicen lo mismo ¿no? cuando sale, eh, la, por ejemplo, la EPA, lo, el paro siempre eh, repiten el mismo artículo, cada tres meses sale el mismo artículo, cada tres meses no sé qué cada año el mismo artículo sobre los presupuestos generales, es súper cíclico eh, un blog suele tener una especie de, de desarrollo y el mío está en una situación un poco que lo tengo que replantear porque al principio, no sé, sea, veías un gráfico eh, de estos del periódico mal hecho y hablabas sobre él y dices, ¡qué vergüenza! ¿Cómo escribe la gente? tal Hoy en día sigue sí, es el mismo artículo, el mismo gráfico mal hecho en el periódico y uno está tentado de, de escribir y decir que, esto es un horror, digo, pero si lo hice hace cuatro años ya, ¿no? como que no, no quiero repetirme y, y, y de alguna manera uno se queda sin... sin, sin. eso tiene una evolución, quiero decir que, que tengo que plantearme de si qué escribir porque hay ciertos temas que se me, han, se me han agotado ya, no quiero volver sobre ellos ¿no? eh, me pasa un poco parecido con las charlas, eh, yo tengo una especie de... las charlas que he dado por, ahí por sitios eh, también tienen todas una especie de, de, de evolución, están todas hiladas entre sí eh, desgraciadamente, claro, vosotros y el público de cada una de ellas solo es una sección de ellas, una de ellas, pero vamos, tienen una, una evolución. Y hoy toca hablar de, de, de una perspectiva vista desde otros sitios sobre un tema un tema recurrente mío, que es la. Mm, mm, sí. cosas sobre modelización estadística. Eh, hace, hace año y medio me invitaron a la Universidad de Pública de Navarra. Y a hablar de estas cosas y hice la misma charla desde otra óptica distinta, en la cual me metía mucho con la universidad. Y, y me acuerdo que, que, que una profesora, casi, casi la hago llorar, en serio. Se, se enfadó muchísimo conmigo. Y creo que no me van a invitar nunca más a la UPN. <risa> en cambio, entonces hoy voy a hacer lo mismo, pero, contar lo mismo, pero de una óptica distinta, en la cual dejo muy bien a la universidad. Porque, porque me trata, aquí me habéis tratado muy bien. <risa> eh, Sí, es un poco, es un poco lo mismo, pero vamos, con una óptica un pelín distinta. Y, y, y sí, voy, voy a, voy a hablar de, de, de de cosas de movilización que son muy sabidas, que, que en ciertos ámbitos se conocen, pero llegas a otros sitios y, y suenan, suenan como muy raro y la gente no sé, no sé si las desconoce, no las aprecia, no sé qué pasa con ello Entonces, bueno, eso esta expresión, esto de si, si no aprovechas tu subyacente, dejas encima de la mesa y tal eh, dice un amigo que, que es una cosa que yo digo, pero realmente la copié de otro sitio, no sé, no sé cuál es el origen de, de esta frase creo que viene de un blog de, de, de, de, de, de Kelman, es un estadístico de Nueva York eh, pero la idea es un poco eso es eh, cómo modelar de manera que aprovechas información previa que existe bueno, sí, es mejor que lo cuente y que, que empiece a contar y veréis dónde encaja todo esto ¿no? eh, pero, pero resume un poco lo que bastante bien lo que voy a contar ahora a continuación eh, Vale, <coughs> hay un... Uno de los problemas que tenemos en la práctica, en el mundo este y que ya que veo muchos alumnos aquí, o sea, muchos estudiantes, vais a ver muy pronto cuando empecéis a trabajar en este mundo, es que eh, cuando salgáis al mundo real vais a ver una serie de cosas que difieren yo creo que bastante con respecto a lo que se han contado aquí. Una serie de ideas que pululan por ahí, digo, el fantasma este que recorre la profesión parafraseando a Marx y Engels. Eh, eh, que tiene una tremenda obsesión por la predicción como si el único problema que existe hoy en día fuese la predicción. Voy a hacer contraejemplos. A ver, hay un contraejemplo, eh, eh, iba a decir se moviente, que significa que se mueve así solo, o con patas, que es la versión de barrio de la palabra semoviente, que soy yo. Eh, me gano la vida haciendo cosas de ciencia de datos, o si quieres llamarlo ciencia de datos, no me gusta el nombre, pero hay que ver con predicción. Creo que hace año y pico que no hacemos nada de predicción. Y, y aquí estamos... No, eh, todo el mundo quiere hacer predicciones, ¿no? pero realmente voy a justificar que, que no hay tantos problemas realmente en que uno quiera hacer predicción que existe un, un abanico muy amplio de problemas donde la predicción es un poco irrelevante. Eh, aparte de predicción, simplemente eh, es el uso masivo, indiscriminado y, e irreflexivo de esta cosa que está muy bien el XGBoost, pero que cuando quedo con ciertos colegas que son un poco de la vieja escuela, un poco como yo, eh, decimos pero es que la gente no hace otra cosa, no sabe otra cosa que el XGBoost que es una herramienta, no sé si la habéis visto o llegado a ver, o, dicho, está, está muy bien, es para predicción eso es una manera de construir modelos que, que luego dices predice muy bien, la verdad es que predice muy bien pero que veremos que es un poco inútil para muchos problemas reales que, que, que se plantean y que no tienen nada que ver con esto e incluso llegado el caso, algunos de los problemas que se resuelven con XGBoost se pueden afrontar también con otras técnicas más ad hoc Realmente una de las cosas que tiene XG Boost y para lo que va a leer principalmente es para esto yo lo llamo como una especie como la llave inglesa, ¿no? La llave inglesa te, te atuerca y desatuerca cualquier tornillo porque simplemente la ajustas, y, y, pero en cambio cuando es mucho mejor usar las llaves, no sé, una llave justo, la llave precisa para el tornillo en cuestión, ¿no? Mejor que una llave inglesa. Eh, es decir, la llave inglesa tiene su tiene su valor todo el mundo usa llaves inglesas cuando, pero cuando tienes una herramienta ad hoc, usas la herramienta ad hoc ¿no? es un poco de lo, que, de lo que voy a hablar aquí eh, XGBoost y similares, Random Forest y algunos otros eh, valen, son muy útiles cuando realmente no hay mucha estructura o no la conoces o, o es un poco ex, o es muy complicada dices bueno que se modela automáticamente, pero bueno, las redes no la ves también como alternativa cuando tienes una estructura muy clara y que puedes eh, incorporar al modelo si no lo utilizas, es lo que te decía antes, es dejar dinero encima de la mesa. Estas, y y esto, se presta, esto se presta a ignorar toda esa información previa, que es, que es muy interesante y que, bueno, yo soy matemático, a mí, por ejemplo, me gustaba la simulación, ¿no? cosas de simulación. Eh, entonces, dices, bueno, yo sé construir un modelo probabilístico para un problema determinado. Y, no sé, podría aprovecharlo, podría utilizarlo, podría abundar sobre él para, para modelar una y la respuesta es sí. ¿Lo puedo, lo ¿Puedo utilizar este conocimiento previo usando XGBUs y similares? La respuesta es eh, prácticamente no. Por eso soy un poco escéptico con respecto a esas herramientas. Pero veréis cuando vais al mundo real, entre comillas, que estáis en un banco, entráis en un... El otro día estamos aquí en una mesa redonda, entráis a Endesa, entráis a estos lugares, eh, la gente usa XGBU sistemáticamente casi como si fuese la única herramienta que existe, eh, que existe. Y, y luego otro de los problemas que hay en la profesión es que está invadida por los script kiddies eh, gente que conoce tres cuatro scripts o copia un script que está en Kaggle, lo que sea, lo modifica con más o menos arte y las cosas a veces hasta medio funcionan relativamente bien a veces no pero muchas veces sí y bueno, tengo, siempre De nuevo, cuando me reúno con los colegas de la vieja escuela, siempre estamos un poco criticando a cierta gente que llega, no sé, que ha hecho unos másteres o no, o unos cursos online o lo que sea, y eso, conoce cuatro cosas en Python para hacer aplicar cuatro tipos de modelos y, y desconoce la base de casi todas las cosas, pero tienen relativo éxito en ciertos contextos, no, no sabemos mucho ni muy bien por qué. pero bueno esa es otra de, de las características estas de, de este mundo en el que se está convirtiendo en la ciencia de datos últimamente. Y bueno, esto es una especie de cantos de, cantos de sirena que, que, que en algún momento, hablo para los estudiantes, o, oiréis. ¿no? Llegaréis a cierto sitio eh, con un bagaje que habéis adquirido por aquí y os contarán otra serie de cosas, otra gente, eh, que tiene que ver con los temas que he comentado antes. Y será vuestro vosotros el barquito extraer las sirenas que será esta gente diciendo venid aquí, que esto es súper guay y tal. Eh, si sí, a lo mejor sin saber que por aquí hay unos acantilados y que las sirenas lo que hacen es comer carne de marinero. Eh, eh, yo invito a cierta resistencia crítica, ¿no? a este tipo de cantos de sirena. Voy a hacer una, voy a plantear una especie de alternativa por aquí, una visión alternativa. La charla eh, consiste en tres partes. Una ya la hemos completado, es cosas que están pasando un poco acacharrantes que pasan por el mundo. Voy a discutir una serie de alternativas, una serie de ideas eh, muy abstractas, muy generales, eh, muy globales sobre visión, una visión alternativa. A esto, y luego voy a ejemplificarlas, con de todas las cosas que voy a contar, voy a poner, desarrollar. Un ejemplo que es un proyecto en el que todavía sigo trabajando, que es el más. O sea, el que mejor ejemplifica todo esto que estoy contando. Pero vamos, pero solo de todas las posibles es una sola opción. O sea, Seguramente habrá preguntas, tenéis preguntas sobre otros posibles eh, derivadas o vías ¿no? Que, que no voy a tocar, voy a tocar solo, solo esta de aquí. Vamos, esa es la. Eh, primero que no todo es. No todo es, eh, no todo es predicción. Diría que, que la predicción, de hecho, me atrevería a decir incluso que la predicción es lo menos de lo que por ahí se hace. me eh Voy a pasar al segundo, estáis que descriptiva. Eh, cuando vine al otro evento en octubre, pues hubo, vinieron aquí gente de empresas distintas, vino creo que a Hamar, Endesa, no sé si algún otro sitio, eh, donde sí que hacían predicción, pero vamos, eso. He estado en charlas en el Big Data Spain o he ido a lugares donde van empresas estas que dicen nosotros somos científicos de datos y hacemos no sé qué y, y tenemos un equipo de tanta gente y hemos hecho y presentan lo que hacen los proyectos y suelen ser estadística descriptiva. Típicamente, estadística descriptiva. Eh, si una de las factorías de ciencia de datos, entre comillada en España es eh, BVA Data Analytics, son como deben ser como 80 personas ahí haciendo ciencia de datos y su producto estrella es una cosa, eh, es un producto para empresas y pequeños comercios que ven las tarjetas que usa la gente y la edad de los clientes según la tarjeta que usan y tal. Pura estadística descriptiva. Eh, lo dije aquí, sentado aquí en esta presentación el otro día Digo, os reto a que vayáis uno de estos congresos o conferencias de ciencia de datos que hacen por ahí que veáis lo que están presentando y, y os preguntáis esto es descriptivo o no es descriptivo y casi siempre vais a ver el 80% de las cosas que cuentan son descriptivas lo cual no significa que la descriptiva sea eh, irrelevante o lo que sea no, es, es muy importante, ya digo que es muy importante porque se está usando mucho lo que es difícil es hacerla bien y es una cosa que no se suele enseñar demasiado bien. En la estadística activa parece como, como el hermano feo de la estadística, ¿no? que está ahí como. Eh, y es muy importante contarle contarla bien porque se hace muchísimo muy relacionado con eso, muchas veces simplemente te llaman y hoy estamos hablando de una empresa que nos quería contratar a nosotros para que nos llevasen a sitios para estar sentados ahí viendo sus datos y tal y contarles esto, esta palabra que no se sé nunca traducir los insights ¿no? ¿Qué, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿qué se puede hacer? ¿qué nos están contando estos datos? ¿qué, qué, qué hay de mi negocio? ¿no? más allá de lo que nosotros estamos viendo eh, el extraer los insights, esto es la explicación, a veces la explicación tiene que ver con un modelo, crear un modelo y, y contar una historia a partir de ese modelo, a partir de coeficientes, lo que sea, a veces simplemente es sentarte y decir, pues estoy viendo, no sé, este fenómeno en tus datos, estoy viendo, no sé, no sé qué cosas. Pero la gente no sabe, no sabe es decir vas a. Por ejemplo, la empresa que no está, una empresa que nos están llamando, además es una empresa muy grande, es, es, es, es MAU, que vende mil millones al año, eh, pues ahí realmente no, la gente de datos no sabe qué hacer con los datos, no, no, no saben ni por dónde mirar. Tienen cosas, supongo que no sé, está la base de datos muy bien puesta y tal, ahí guardan todo, pero luego los analistas, Excel y tal, no, no les da, no les da y buscan a gente que a lo mejor sepa que tenga las herramientas para mirar en sitios y que sepa analizar eso de cierta manera y decir qué cosas pueden estar pasando tiene mucho ver con descriptiva, incluso mucho antes, incluso mucho antes de, de modelizar o hacer cosas un poco e extrañas ¿no? mucha gente realmente está pidiendo en la práctica está pidiendo este tipo de cosas antes que un modelo de cualquier otra historia de, de bajas o de, o de captura de clientes es. o, o un campo muy grande, muy grande también es, es atribución la vez que encontré el problema de atribución, dije, esto es imposible porque no se puede ver, no tienes la variable predictiva. Atribución, por ejemplo, es lo que hace mucha gente que trabaja en marketing. Es de decir, bueno, tenemos unas ventas, una serie temporal de ventas, y hemos hecho unas campañas publicitarias, a veces se solapan, a veces son distintos medios, y lo que quiero yo es medir el impacto de cada campaña en mis ventas. Por ejemplo, y eso hay un montón de gente trabajando. Hay, hay mucho, mucho interés en eso. Las mismas técnicas las usamos nosotros que estamos trabajando en el, el ISTI, Instituto de Salud Carlos III, eh, para hacer atribución de muertes a las olas de calor. Y es lo mismo, tienes la serie de los fallecidos, no sabes las causas y sabes las temperaturas de alguna manera por zonas y tal, las, las correlaciones de cierta manera, hay un modelo por ahí, más o menos sofisticado y al final lo que estás haciendo, realmente lo que estás haciendo no es predecir ¿quién quiere predecir? ¿a quién le importa predecir? lo que estás haciendo es atribuir que en nuestro caso, y en muchos casos de estos que estoy contando, por ejemplo es plantear un modelo lineal, bueno, nunca es lineal, pero siempre es una extensión de los lineales en nuestro caso es un GAN, por ejemplo eh, y medir coeficientes medir coeficientes con cierta precisión y medir también con cierta precisión el error que estás cometiendo, eso es lo relevante. ¿no? Ya no es predecir, es crear un modelo de los de toda la vida donde realmente tú estás viendo que hay una estacionalidad y tienes que modelar la estacionalidad, eso que está diciendo de traer información previa ¿no? y no dejar ir encima de la mesa. Sabes que hay una variación de la estacionalidad, bueno, modela explícitamente la estacionalidad, modela explícitamente una serie de cosas introduce explícitamente algún tipo de corrección por el hecho que hay provincias grandes y provincias pequeñas, introduce explícitamente una serie de, estoy diciendo, toda esa, toda esa información previa que tienes sobre el fenómeno, que no es, está en los datos necesariamente, pero la conoces y la introduces eh, para no perder precisión, para en definitiva no dejarte dinero encima de la mesa. Y luego está este asunto que llamo yo de la ingeniería estadística que también es una cosa que no sé dónde se enseña, no sé dónde se aprende, no sé si se debería aprender o no pero trata un poco de... que todo el mundo quiere ser científico científico de datos y no sé qué, pero realmente lo que quieres hacer cuando trabajas para ahí es ser ingeniero, ¿no? el ir a un sitio donde hay una serie de datos circulando, tienes que hacer con ellos y de repente aparecer ahí y organizar todo aquello, saber qué tienes que preguntar, no solo resolver preguntas, sino plantear las preguntas interesantes a partir de los datos, ¿no? conociendo el negocio, conociendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué herramientas están disponibles, teniendo experiencia de otros sitios, ¿no? el ser capaz de decir... Aquí podemos plantear este tipo de mmm, preguntas, podemos plantear este tipo de infraestructura de datos, podemos plantear una serie de cosas y, y ver qué pasa. Hay una parte muy importante de ingeniería estadística que, que es un tema que, que si buscáis por ahí alguna cosa escrita, pero no está muy claro todavía qué, qué es, pero a, a mí me da la sensación de que alguien debería pensar mucho en eso y dejarlo muy bien escrito para que lo entendiésemos todo claramente y decir, aquí hay una beta eh, que, que, que tenemos que explorar, porque es muy interesante. Y, digo, y no tiene que ver con la estadística, o sí, la estadística forma parte de eso, pero lo estadístico, por pues formación o deformación, de la cual, ahora lo voy a decir, tienen culpa edificios como este y la gente que los habita, es como que definir problemas ya muy concretos, ¿no? como que, que además la solución para ellos está en una cosa que se ha contado unas cuantas líneas por encima del problema ese ¿no? y entonces como que la, hay una asociación uno a uno entre problemas y herramienta de solución y tal, y estamos hablando de una cosa un poco más difusa, donde, donde el problema es plantear la pregunta casi siempre que, casi siempre que hablas con un potencial cliente viene con una especie de pregunta muy, muy difusa que tú tienes alguna que aterrizarla, pero sabes también que la pregunta que te hace nunca es la pregunta que, que hay que hacer. ¿no? Como que de alguna manera lo que tienes que conseguir, el objetivo es siempre conseguir que te dejen de ir a, sus, a, su, a su empresa y ver los datos. Entonces te dices, sí, vale, vale, vale, déjame ir. Y vas ahí y tocas un poco, entonces es cuando cambias la, cuando cambias la pregunta y dices, oye, no me, te gustaría mirar esto. Realmente lo que quieren nunca es lo que dicen que quieren. Eh, no, no, no, es... es, es, es eh, es así. Entonces, bueno, eso toca un poco con la ingeniería estadística y tal, pero toca con otra serie de cosas. Que no... vale. y, y, y bueno, hay una serie de, como alternativa al XGBoost y tal, eh, me gusta a mí siempre plantear una serie de, de alternativas cuando, bueno, cuando valen la pena. ¿eh? Que nosotros hemos usado, por ejemplo, no XGBoost, pero sí que hemos usado eh, Random Forest en algunas ocasiones donde tenía sentido absolutamente hacerlo. Pero por lo general eh, sabemos mucho sobre la estructura de los datos, incluso sin ver los datos. Entonces, por ejemplo, modelos a partir de modelos generativos, plantear un modelo generativo, voy a tocar esto un poco después de la presentación. Plantear un modelo generativo, es decir, una estructura, un algoritmo que genera datos similares a los que está generando el sistema este, que tienen ellos puesto en el, el sistema este, ¿no? pero que tal vez ha falta unos parámetros que después puedes ajustar de alguna manera es lo que hacen los modelos lineales y tal pero pero dices bueno fuera de más allá de esos modelos ¿no? modelos jerárquicos a lo mejor hechos como modelos generativos voy a comentar un poco sobre eso eh, es muy interesante los modelos mixtos que yo nunca los aprendí en, de manera o sea, en un aula y tal no como que, que siempre o sea, no sé si los evité o o me evitaron a mí o, pero después descubrí que, que realmente en el mundo eh, real tienen mucho sentido y tienen muchísimas aplicaciones y de hecho de hecho, descubrí que el que los desconoce está condenado a redescubrirlos eh, eh, Por ejemplo, no sé, he visto temarios sobre cosas que hace mucha gente, tipo motores, de, sistemas de recomendación y tal que lo que hacen son especies de trucos, ¿no? truquitos para evitar utilizar modelos mixtos tal cual son jerárquicos lo que quieras directamente ¿no? cosas como cosas como el filtro colaborativo algunas herramientas así se pueden replantear como modelos mixtos en ciertos sitios y y, y un poco se, se, se relacionan un poco con lo siguiente que los rebaños de, los rebaños de modelos que es otra cosa que que sobre la que hablé hace, hace un tiempo, igual luego me queréis preguntar más sobre ello pero es inspirado por lo que hacía gente de Google cuando las etiquetas esas de los correos de Gmail que te ponen una etiqueta amarilla este correo es importante no es importante pues una vez el tipo que lo hacía eso, vino a dar una charla y nos dijo, esto es una región logística para cada sujeto, para cada, cada, cada usuario tiene una región logística propia unos coeficientes propios. Entonces, ¿Qué interesante? Lo que ellos tienen son cientos de millones de logísticas distintas. En lugar de tener una reacción logística para todo el mundo, unos coeficientes únicos para todo el mundo, dicen: ¿por qué no tener un modelo por sujeto? Y dices: tiene todo el sentido del mundo. Y claro, supongo que los, los coeficientes para un cliente nuevo tal, o lo que sea, eh, vendrán de una priori basada en todos los sujetos, ¿no? en, creas unas, unas prioris para todos los sujetos, después haces una logística usando esas prioris para regularizar coeficientes, pero realmente lo que tienes es un, un montón de, de, de, de modelos paralelos que tienen mucho que ver con los modelos mixtos, estás, están muy relacionados entre sí. Entonces, ¿qué, qué idea más interesante? Porque realmente esto del el mundo del Big Data consiste en lo siguiente, cuando, cuando tienes un cuando antes de. Hasta hace unos años, por ejemplo, eh, tú me una base de datos de clientes o lo que sea, y tenías un cliente. Tenías ese, si hacías el, el diagrama, el gráfico de haberlo pintado aquí. Si tenías el diagrama de dispersión, veías los puntos y cada punto era un cliente. Dices, ah, cada punto es un cliente, vale. Y decías, tenías datos, pues no sé, 100.000, 300.000, un millón de puntos. Dices, vale. Lo que pasa con el mundo del Bijata realmente es que cada, eso, cada punto de esos o sea convertido en un montón de puntos tienes una nube de puntos donde había antes un punto hay una nube de puntos realmente donde había un punto ahora tienes un conjunto, un dataset por decir, por decir dataset, un conjunto de datos, un dataset tú puedes modelar cada uno de esos datasets independientemente independientemente pero a la vez vinculado al resto ¿no? que es lo que, de lo que trata esto, los modelos mixtos por un lado y rebaños de modelos por otro son unos un, un conjuntos de técnicas muy interesantes eh, muy interesantes y que exigen que exigen, eh, por un lado, modelar muy bien el fenómeno de interés, esto que está hablando de, de, de información previa, no dejar encima de la mesa. Exigen eh, cierto dominio de ciertos conceptos estadísticos, tipo, no sé, de inspiración, y odio decir la palabra porque luego vais a decir si me vio el plumero, de inspiración bayesiana. Y exigen también, si lo vas a la práctica, eh, habilidades de programación no triviales, quiero decir que esto, hacerlo funcionar a escala es complicado y de hecho mucha de la investigación que hay hoy en día es en estadística que yo conozco la parte que me conozco más porque me interesa más, trata sobre cómo poder ejecutar estas cosas a escala la última vez que hicimos una prueba en un sitio dijimos, vamos a hacer estas cosas Dije: vale, teníamos 30.000 clientes y no sé si os considera una pequeña No sé, datos es pequeña, había otra de medio millón Dije, a ver, ¿cuántos podemos modelar a la vez con este modelo? ¿no? Que nos gustaba, el modelo que nos gustaba eh, oh, podemos hacerlo con 30.000, no vamos a probar, vamos a probar con 1.000 Y no terminaba eh, ¿Con 100? No terminaba eh, ¿Con 10? Y tardaba como 10 segundos uh, No podemos hacerlo no podemos hacerlo tal como teníamos planteado hacerlo. Vas a tener que utilizar subterfugios. ¿No? Y, y un poco la idea de todo esto es una vez que tienes planteado un modelo ideal que quieres llevar a cabo, dices, bueno, ¿cómo planteo una serie de subterfugios para poder implementarlo en tiempo y forma? Eso, eso es lo que se está haciendo por ahí en ciencia de datos seria actualmente y, y donde hay cierto nivel podría presentar algún tipo de información sobre eso, pero me iría muy lejos. En lugar de, en lugar de hablar de eso, un poco abstractamente de estos temas, eh, como he hecho hasta, hasta el momento, voy a, voy a describir con cierto detalle uno de los proyectos en los que estamos metidos que ejemplifica, ya digo, una de estas una uno de estos de, de temas, simplemente uno de estos temas. Hay otros que voy a dejar de, de lado, no puedo mencionar todos, pero quería, quería extender y tratar con cierto detalle al menos uno. Así que me vais a dejar hablar de, de uno de mis proyectos eh, en particular. ¿no? Eh, es un proyecto que tiene que ver con, con esta cosa que tiene un nombre muy extraño, la aplicación de farmacología de esto del Surface Plasmon Resonance. Eh, voy a contar un poco. La primera, el, primer, el primer apartado trata un poco, describe un poco de qué va el problema. Os voy a contar rápidamente. Eh, eh, primero, un repaso de la biología de, de COW o de cómo se llame ahora el COW, el bachillerato. Eh, la diferencia entre absorción y absorción. Eh, eh, en biología y farmacología es muy importante el fenómeno de la absorción. Cuando una superficie o una célula eh, pues, consigue que hace que el fenómeno en que se pega, algo se pega a ella, no, no lo absorbe, no se mete dentro como una esponja, sino que se queda adherido a la superficie. Esa es la absorción. Eh, la absorción es interesante en, en farmacología porque realmente el efecto de los virus, muchas veces los virus lo que hacen es, bueno, se pegan a la superficie de, de, de células o en este caso los anticuerpos lo que hacen es pegarse a la superficie de los virus o las bacterias y los desactivan de cierta manera. ¿No? Hay mucho interés en ver qué tipo de anticuerpos o qué tipo de, de moléculas que podrían llegar a formar parte de, una, eh, de un remedio de una medicina, ser la medicina realmente, se pegan, se pegan específicamente en determinados virus o bacterias y no en otras cosas para no tener efectos secundarios, lo ideal sería algo que se pegase muchísimo a un virus y para el cuerpo fuese inocuo, absolutamente inocuo. No, esta es una búsqueda, realmente la gente que fabrica medicinas busca este tipo, este tipo de cosas. Eh, realmente, eh, espera, a ver. Eh, realmente lo que tienes es una reacción química de esta naturaleza, tienes eh, una concentración Bulk significa el líquido, ¿no? la sustancia en el cual está la cosa nadando, flotando. Y luego tienes una... Esto es la sustancia que está pegada a la superficie, ¿no? a la superficie de la célula, por ejemplo, la sustancia B, el compuesto químico B. Esta es la sustancia que se forma cuando se pegan a con B, ¿no? cuando se produce la, cuando se la absorción. Entonces, esta sustancia química, para que esta sustancia química se produzca, esta, eh, tiene que haber, bueno, esto está pegado a la superficie, y esta cosa, esta, esta es la, la molécula A, el medicamento, pero que está en la superficie, que ha bajado a la superficie. Esta es la que está nadando en el, en el fluido, ¿no? tienes, un, tienes una, un, un flujo del fluido a la superficie, es que en la superficie estas dos cosas tienen que combinar, pero a veces se descombinan tienes una tasa de combinación y una tasa de descombinación lo que te interesa es medir esto y en particular medir las tasas de combinación y descombinación esta es la ciencia de la cosa, lo que tú quieres, el proyecto este el interés de todo esto es medir la tasa de combinación y descombinación esto tiene que ver con la densidad del, del fluido y tal, es un parámetro menos relevante pero realmente para tener un medicamento efectivo lo que quieres es una Ka alta y una KD baja quieres que combine mucho y que descombine poco ¿no? que se produzca mucho AB es poco... ¿y cómo se miden estas cosas? pues con esa técnica que se llama Surface Plasmon Resonance que tiene esta pinta que la voy a traducir después al, al idioma matemático ¿vale? pero realmente lo que tienes es una superficie muy fina de oro donde tienes pegada la molécula esta que simularía la superficie de la célula tienes un fluido bueno, esas son las, las Y. Las. Tienes un fluido en el cual una, está el, el, el fármaco flotando, son las, las bolas rojas. Alguien dispara, esto está puesto en una, en una celdía muy pequeña. Se dispara una, de hecho es un láser, rebota y se mide por aquí. Y por un fenómeno físico que se me escapa absolutamente, eh, dependiendo de cuánta de cuánta cosa se ha combinado, cuántas sustancias se ha combinado eh, se puede medir una sombra aquí que está relacionada con la masa esa es la parte de física eh, yo como matemático barra estadístico lo traduzco diciendo esto genera un montón de ruido pues es súper indirecto estamos viendo cosas súper indirectas seguro hay un montón de problemas de calibración entre esta frecuencia que se absorbe con esa masa, quién lo calibra todo eso, quién lo ha medido eh, yo qué sé, esto es, esto es ruido por todas partes y efectivamente ruido por todas partes pero bueno, yo qué sé Entonces, esta, este es el, este es el, el tinglado ¿no? ahora resulta, vamos a ver la dinámica del sistema esta dinámica del sistema es aquello que tú sabes es decir, esto lo estaba comentando antes después veremos la, la, la dinámica del sistema realmente es esto tú verías esta curva este es, es el experimento que, que observamos nosotros durante este periodo de 0 a 100 se está inyectando sustancia con lo cual crece la combinación de las dos moléculas ¿no? y llega un momento en el cual eh, pasan agua clara, quitan, las, quitan el medicamento y eso empieza a vaciarse esta es la dinámica no me interesa predecir, bueno estas son alternativas bien, es alternativa. este es un caso en el cual hay mucha absorción rápidamente satura y luego baja y este es un caso en el cual hay poca absorción, realmente no, satura, no llega a saturar en el periodo o sea realmente no, hay mucha menos eh, absorción pero en cualquier caso aquí hay unos coeficientes k y kb que quieres medir esta es la dinámica, realmente o sea, aquí no quieres predecir, no me interesa para nada predecir, la predicción ya está hecha, realmente el experimento está ya predefinido los datos los tienes, no quieres predecir, ¿para qué? lo que necesitas es medir esos coeficientes que ni siquiera son de un modelo lineal, son coeficientes y veremos cómo operan estos coeficientes hay, una, hay un artículo que te explica la que explica bueno sí plantea estas estas ecuaciones diferenciales que son las dos ecuaciones diferenciales que van en la dirección de eh, sí ese es el eh, una y es creo que es el paso de la sustancia de de, del fluido a la superficie y la otra la, la, la combinación es combinación. Eh, esto es lo que se descombina y esto es lo que se combina. la A que se pierde la sustancia, el medicamento que se pierde se pierde en la superficie. Se pierde el medicamento porque se combina con la superficie o se gana porque se descombina de la superficie bueno, la ecuación diferencial, no da igual es, al fin y al cabo es la, la ecuación que te da la dinámica y estas son las ecuaciones, los pues, cambios variables y no sé qué, se convierten en esto durante la asociación, es decir, al principio esa curva que sube esta es la ecuación diferencial que rige la cosa y esta es la ecuación diferencial que rige el mecanismo cuando en la disociación, después la parte esa que descendía donde hay unos cambios de variables por aquí y los coeficientes de interés están subsumidos en alfa y en beta, etcétera, etcétera pero esencialmente esto es esto es todo o sea, la dinámica está realmente eh, yo cuando implemento esto ajusto mejor esas curvas con un polinomio que con la solución de esas ecuaciones diferenciales pero tampoco quiero ajustarlo con un polinomio, ¿para qué quiero un polinomio? porque el polinomio no depende de mis parámetros de interés, estas cosas sí lo que yo tengo que medir con mucha precisión es alfa y beta que son bueno, que son valores que dependen de mis parámetros de interés que son K y KD. ¿Vale? Pero ese es, el, ese es el objetivo de la cosa. Digo, los, datos, los datos son estos. O sea, la pinta que tienen las, las curvas son estas y esta es la ecuación. Esta es la ecuación de, de evolución. Eh, ¿En qué consiste lo que.? ¿En qué consiste el problema? ¿Cómo se puede plantear el problema? Eh, se puede plantear como mínimos cuadrados no lineales. Caso típico, de, bueno, más o menos típico de cuadrados no lineales. Minimizar esta expresión de aquí, la suma de cuadrados. Aquí está suponiendo muchas cosas. A veces cuando tú le cuentas esto, te cuentan esto, dices, dices bueno, ¿por qué usas distancia cuadrática? ¿Por qué el error tiene que ser... Aquí estás diciendo que el error es más o menos normal y tal. No está muy claro que el error tenga que ser normal, pero bueno, lo, lo, lo aceptas. Vale, vamos, a tiempo. vamos a ir de tiempo. Vamos a ir un poco de traslados. Vale. Dices, bueno, cuarto hora. Vale, pues dices, vamos a minimizar esto. Vamos a minimizar esta cosa. La ecuación F es la solución de la ecuación diferencial, con lo cual dentro de esta minimización ya no puedo evaluar esa cosa de manera trivial de resolver una ecuación diferencial pero bueno, yo qué sé, hay, hay, hay integradores automáticos y tal ¿no? pero bueno, tiene cierto, eh, esto es súper lento, para hacerlo en tiempo y forma necesitas pasar a C, usar C, que se le va a hacer esas son las cosas que, que toca hacer de vez en cuando hay que saber dominar al menos un lenguaje de estos cañeros, vamos a llamarlo cañeros no para hacer cosas muy grandes con ellos, pero a lo mejor sí 10 eh, líneas de código que vayan muy rápidas a lo mejor en otros contextos se puede usar Julia o en un lenguaje de estos súper rápidos pero a veces sí que toca bajar a C lo cuento para que sepáis ¿no? que estas cosas te saben la vida está Optim, Optim, me he puesto esta, esta, esta cosa de Optim eh, sobre Optim, una vez que tienes la ecuación de sano lineal y tal tienes que optimizarla y realmente eh, a mí, mi socia es ingeniera, es ingeniera, los ingenieros tienen esta deformación profesional de decir optim, eh, ¿cómo decirlo? Como si fuese una palabra normal, no hacen nada, no, no, no sufren una especie de, de escalofrío cuando dicen optimizar. Eh, optimizar es una optimización no lineal, es muy dura, es muy complicada. Si llevamos prácticamente un año afinando la optimización, en serio optimizar no lineal, no linealmente es súper... Y, y yo me acuerdo de una, una charla de un tipo que, que cuando decía optimizar, una vez dijo optimizar, y antes de decir optimizar yo vi imperceptiblemente que, que hacía una especie de parada, y hablé después con él y le digo, tú eres matemático, ¿verdad? y digo, sí, ¿cómo te has dado cuenta? y digo, porque has dicho optim con mucho respeto, has dicho optimizar con mucho respeto, optimizar es, es una cosa súper complicada yo la verdad es que no entiendo muchas veces o, o me sorprende mucho cuando veo estas cosas esto es, eh, esto es una red... Neuronal que usa Google eh, para clasificar imágenes. O, o una versión que tenían, esta se llama Inception, la versión 2, me parece. Esta cosa es una red neuronal, aquí hay matrices dentro. Es una función, al fin y al cabo, que, que, que metes una foto por un sitio, por otro lado te dice es un perro, es un gato, es un avión, es un helicóptero. ¿Sí? Por acá, te dice eso. Etiqueta. Bueno, te da un vector de probabilidades, pero vamos, tienes. Si tienes 2.000 categorías, pues un vector que da probabilidades de cada categoría. Esa es la red neuronal. Esta red neuronal, ya no me acuerdo, pero creo que tenía como, ¿me acuerdo? que eran como 2 millones de parámetros en total. Y, y para optimizar esto, o sea, eh, ajustar esta red, tienes que maximiz, minimizar una función que tiene 2 millones de variables. Y funciona. Y es no lineal, tremendamente no lineal. A mí me sorprende siempre, digo, ¿cómo hacen esto? ¿Por qué funciona? O sea, uno de los misterios aprendidos en matemáticas es: ¿por qué esta gente puede hacer cosas con estas cosas y yo con cuatro variables no puedo? No sé qué, qué estructura tienen estas funciones, ¿no? Que, no sé qué tienen, pero tampoco es que sea es no lineal, tampoco sé que nadie ha estudiado si esto es convexo, no, es convexo, no lo sé, si tiene. ¿Cómo estas cosas se ajustan y, y lo mío o no? No, pero lo mío no, pero cada claro, vez es que hacemos una cosa con no Optim nunca, nunca funciona ni a la primera ni a la séptima. Eh, es súper complicado hacerlo y en cambio estas cosas la gente va, los pone y las hace y dices tengo, de verdad, tengo mucha envidia de la gente que hace estas cosas sí, sí de hecho podéis bajaros la, la, la, la esta, esta red normal se puede bajar un, se puede bajar uno, te bajas en dos ficheros una es la estructura y otra son los parámetros ¿no? los parámetros que que alimentan la estructura es decir, las matrices que hay por ahí dentro, que se refieren a ella y creo que el fichero, el fichero de de parámetros comprimidos me parece que eran 200 y pico megas de parámetros optimizados. O sea, los parámetros que se optimizan eran 200, ocupaban una barbaridad. Con lo que es así, te parece una barbaridad. Pero en fin, eh, hay una serie de trucos que no voy a entrar en ellos para optimizar eso y tal. Hay una manera alternativa de plantear estas cosas que me parece más interesante. Bueno, aquí falta también discutir, una vez que tienes eh, la estimación puntual, quieres la, la varianza, deben la varianza, por supuesto, de los parámetros. Hay una versión alternativa de esto que no va por minimización, por mínimos cuadrados y estas cosas, que es eh, usando modelos ocultos, que a mí me gustan bastante más. Voy a comentarlo rápidamente porque no estamos sin tiempo. Me va a saltar la caverna de Platón. Eh, bueno, debería mencionarla. En eh, un modelo oculto tienes la, la parte observada y la parte, la parte observada es. Bueno, es que, no sé, caverna de Platón. Ah, voy a saltar porque... No, ustedes sin sí, filosofía, casi ninguno. No son de, Kog, no es de Vale, tienes una, tienes, tienes una parte oculta, en esos modelos ocultos tienes una parte oculta la parte oculta es la parte ideal, ideal, maravillosa del mundo de las ideas y tal que está gobernada por ecuación diferencial, no hay ruido, ni hay problemas de medición, ni nada es la parte oculta y no hay aleatoriedad, en absoluto rige la dinámica, rige la física esto está por un lado, eso lo puedes modelar perfectamente como un matemático podría modelarlo perfectamente es lo que se hace en física o lo que se hace en matemática, ¿no? es la parte de la ecuación diferencial pura y dura, y luego tienes un mundo, el mundo sublunar, el mundo real, el mundo que tú observas, es una visión, una visión eh, subvertida por el ruido del mundo ideal. Lo que tú observas son las cosas ocultas, la cosa oculta es la línea que seguiría idealmente la, el sistema físico ¿no? que regido por la ecuación diferencial donde no hay ruido, ni error de medida, ni nada más un error producido por todas, las erro por todas las cuestiones de medida, por todas las cosas el mundo, el mundo oculto tiene una dinámica super determinista y conocida que es la información que decía que existe previa la ecuación diferencial, todas esas cosas el mundo real está lleno de errores de medida es como cuando en la cueva esta de Platón esta gente está viendo proyectado unas figuras pero solo en la proyección o sea, en una cueva tú ves unas sombras y tiene mucho ruido, mucha cosa ¿no? es, un poco, es un poco el mismo concepto vale, entonces el modelo generativo eh, voy a hacerlo rápidamente la cuestión es, la idea de todo esto es que tú puedes, eres capaz de modelar precisamente el modelo oculto, por un lado, el modelo oculto que tiene esa dinámica, de definir la dinámica eh, muy claramente, usando, estoy usando Stan y estoy usando estadística bayesiana en este caso, ¿no? porque me permite modelar explícitamente, eh, un, me permite modelar perfectamente eh, las dos partes, la oculta por un lado, yo sé que es oculta y que tiene toda esa información previa y luego de manera más o menos estándar en la parte del modelo bueno, estos son los parámetros ocultos los parámetros de interés, vamos, el alfa y el beta que me he mencionado antes la ecuación diferencial eh, esta es la dinámica del sistema realmente no es así, aquí puse la resolución de la ecuación diferencial usando la técnica de Euler que es la más barata de todas realmente luego está resuelta con un integrador más Usar un ejecuta y tal, estas cosas, que de nuevo son cosas muy interesantes de decir. Yo nunca lo estudié en la universidad, pero sabía que existían, sé cómo funcionan esas cosas, y dices, bueno, pues voy a tratar de meterlos aquí para mejorar la eh, predicción de la ecuación diferencial, pero está metida aquí. Esta es la parte de la dinámica, la parte, eh, la parte oculta, la ecuación diferencial, usando el método de Euler, de integración. sé que es horrible, perdón. Los, los aplicados, de matemáticos aplicados, que me perdonen. Eh, y esa es, es la parte, del modelo grande simple. Mis observaciones son simplemente el modelo que, lo que me da la parte, la parte oculta más un ruido, un ruido, en este caso gaussiano. Que quiero un ruido no gaussiano, que quiero un, un ruido eh, con la distribución t o lo que sea para tener cuerdas más largas, podría hacerlo perfectamente y no estaría, bueno, tengo mucho más libertad para modelar mucha, mucha más precisión mi sistema. Que usando mínimos cuadrados, esas cosas que uno no sabe muy bien por qué se si usan en lugar de usarse de otra manera o si mis errores fuesen lo normales lo más interesante de todo esto bueno, este es el ajuste que me da ahí está la curva eh, los datos originales la curva roja y luego he pintado como muchas versiones de posibles trayectorias que están en gris, con lo cual la línea gris realmente es una línea gris sino que es un una superposición de curvas grises que podrían ser posibles trayectorias eh, simuladas ¿no? a partir de mi modelo, estimadas con mi modelo. Y estos son los parámetros. del, del Está muy bien porque me da la varianza de los, modelos, de los parámetros. Una de las cosas que aprendo aquí, por ejemplo, muy interesante, es que hay una correlación muy grande entre los parámetros K y Rmax. Si os fijáis en mi optimización, para optimizar los valores, al optimizar, el proceso de optimización debería encontrar el mínimo, el mínimo está si os fijáis solo en dos variables, en RMAX y KA o sea lo hacéis en lugar de cuatridimensional, bidimensional lo que veréis es una especie de plano o zona plana donde no hay mejora y el mínimo está dentro de un pequeño valle con forma de plátano además ni siquiera recto y esto explica por qué el proceso de optimización a veces es muy lento es muy lento y a veces se equivoca el mínimo está en una zona muy extraña aparte ves correlaciones entre variables y tal es sí, decir, que, que este tipo de planteamiento va mucho más allá del, del optim de toda la vida que te mucha información sobre los parámetros o sus varianzas y tal aunque luego, claro, realmente esta gente quiere esta gente quiere eh, que este proceso corra en menos de un segundo y sacar esto me cuesta 20 minutos no va a ser imposible de todos modos este tipo de planteamientos son muy interesantes porque te enseñan la estructura del problema, te dan guía la estructura del problema te permiten también estimar la varianza de los de los, de los coeficientes y tal y, y hay muchas cosas que uno aprende haciendo el modelo el modelo, vamos a decirlo así, como Dios manda el problema, el full bayesian no si sé quieres o el modelo generativo pues el modelo, lo que he hecho aquí, es el modelo, lo que antes he mencionado que era el modelo generativo eso que he implementado aquí el implementarlo, llevarlo a las últimas consecuencias te da muchas, muchas guías para después utilizar trucos los trucos de eh, minimización de mínimos cuadrados y tal que he mencionado antes es decir, eh, muchos problemas prácticos, aunque sean prácticos y estés condicionado por tiempos de ejecución estés condicionado por una serie de lo que sea, lenguajes o disponibilidad de algoritmos, lo que sea muchas veces el hecho de haber hecho el, las cosas bien, bien o sea, con el modelo teórico bueno, con, aunque sea muy... el haberlo hecho previamente te da una serie de pautas de guías de direcciones que a lo mejor puedes incorporar en el otro o, o, o no Vamos, ese es el modelo así y termino ya, esto, esto va a ser... Esto va a ser eh, todo lo que cuento. Ya digo, eh, aquí están mis coordenadas por si alguien quiere hablar conmigo de estas cosas. Eh, muchas gracias por la atención y no sé si habrá preguntas. Para mí. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues comenzamos el turno de preguntas. Aprovecha. Como veis, Carlos, es bastante crítico con todo el mundo que se llena ahora la boca del Big Data, el Big Data, etc. Y, y creo que es una buena oportunidad que tenéis para preguntar. ¿No hay ninguna duda? Nadie que sabe nada. Por favor. No, yo soy un habitante de este espacio. Me he mi camiseta de piso familiar. Bueno, algunos solos, eso que tienen por nada Una pregunta es: eh, ¿cuál era el objetivo que tenían las farmacéuticas para buscar ese, ese modelo de absorción? absorción? El objetivo es. ¿Y ¿Qué, qué perseguían, conociendo eso? Eh, ver. Yo entiendo. Nunca, nunca lo supe. Pero yo entiendo. Ya, porque esto realmente no trabajas con una farmacéutica sino con una empresa que desarrolla el software que usa las farmacéuticas pero yo entiendo que lo que ellos quieren es buscar eh, parejas de moléculas que reaccionen de cierta manera o sea, bueno, más que parejas es dado una variable objetivo una, una molécula objetivo encontrar algún tipo de compuesto que realmente eh, case, case con ella case en el sentido de que tenga un coeficiente de... de de, ¿cómo se llama? De, de absorción alto. ¿no? Sí, de absorción al, alto. Bueno, de asociación. ¿Qué sería para la farmacéutica? Quizás que, que supieran, si ellos diseñan ciertos productos, que esos productos se adhieran a los virus, a las bacterias y que tengan una reacción sobre el paciente. Sí, sí bueno, esto es, parte, esto es parte de un proceso. Yo creo, yo creo que, a ver, hay mucho trabajo y además se trabaja por ahí mucho en, en buscar desde el punto de vista computacional simplemente parejas de moléculas que encajan. Y ya está. desde un punto de vista simplemente casi geométrico y utilizan ordenadores y tal, ¿no? y te dicen estas, estas candidatos de moléculas que encajan o, bueno, o tienes un objetivo que puede ser una molécula de la superficie del virus del SIDA por ejemplo y buscas alguna molécula, entonces vas a esas moléculas alguna que encaje ¿no? una vez hecho eso, que desde un punto de vista geométrico, eh, computacional, dices puede haber un... un te lo pruebas, lo pruebas en experimento, experimentalmente, esto ya la pasó paso dos y supongo que después hay otros más pasos de probar que esto, esa molécula no se pega a ciertas moléculas del corazón y se te para el corazón. Yo qué sé, ese es un tercer paso. No, por eso, porque al final si el paso es ese, lo sí. que tendrá la y en cierto sentido es, conociendo sí. ese tipo de reacciones, sí. anticipar qué efecto tendría... Cuando eso se aplicase a un paciente. Sí, sí, no, por supuesto, sí, previo, previo, a, previo a experimentar con humanos, sí. Con lo cual, aunque no, bueno, porque claro, yo es cierto que no todo es pero en el fondo, eh, cuando una empresa sí. hace algo, sí. es para conseguir algún objetivo, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Entonces, normalmente ese objetivo es anticiparte a lo que puede hacer un cliente. Sí. Sí, se prende más, se prende más. Sí, sí. eh, que, que hay, hay cierta cuestión de predicción en este eh, subyacente en todo esto, efectivamente, sí. sí. No, pues yo sé que todo no es predicción, pero el objetivo final es, si trabajamos para una empresa, sí. para una farmacéutica, lo que sí. sea, es anticipar algo. No sí. es predicción en el sentido estricto, que a lo mejor se entiende en sí. estadísticas, sí. pero en el sentido que uno tiene de, de la vida cotidiana para, para una farmacéutica sí que es predecir. Sí, Sí, igual, igual que cuando hacemos nosotros... Eh, eh, Estimación de atribución de, de, de funciones a calor, lo que quieres es decir, este verano que viene, cuando haga 40 grados, ¿cuánta gente se me va a morir? Efectivamente, claro, quieres saber cosas de esas. Cuando pones de... Sí. La con la no es que obsesionados, porque al final. Eh, desde el origen de los tiempos lo que quiere todo el mundo sí. es anticiparse a lo que va a ocurrir ya sí. eh, lo claro, sé que al final del análisis que uno hace no tiene por qué ser estrictamente predictivo pero el objetivo que tiene detrás al final del análisis es anticiparse a es decir, si yo hago un análisis sí. estadístico en un supermercado donde publico cada uno sí. de los productos, estoy intentando anticipar cuál es el comportamiento del individuo cuando va a coger ese producto y donde pongo el precio? Donde no, no, no? Sí, sí no, no la ciencia trata de eso, la ciencia trata de encontrar regularidades. no Exactamente. Eh, Siempre, en general. Eh, y un tipo de regularidades que hay muy típicas son regularidades en el espacio. Siempre que pasa esto, después viene otra cosa, ¿no? que es la predicción. Dices, pero lo que estoy hablando aquí es que hay técnicas explícitas de, de predicción donde tienes la variable I, sí, y y haces sí, nuevo sí, modelo y en muy este muy caso complicado. lo que estás haciendo es medir coeficientes. Estás midiendo coeficientes, que es algo que, que por ejemplo, con XGBoost no puedes hacer porque ni siquiera tienes un concepto de coeficiente. Yo estoy de acuerdo que no todos los estudios son predicción, sí. pero cuando sí. uno trabaja a la empresa, cuando tiene sí. conocimiento sobre algo, en el fondo la empresa, aunque a nosotros no nos pide un estudio de, de predicción o de nada en concreto, sino que simplemente conocer bien un, un problema en detalle, como en este caso estimar los parámetros de sí. absorción y absorción de sí. estas moléculas, al final quizás, aunque nuestro trabajo no es exactamente de predicción, eh, lo que tiene en mente el que nos contrata es utilizar eso de cara al futuro para que, sabiendo que eso puede tener consecuencias. Sí, sí, sí, sí, pero, sí no, en eso estoy, estoy de acuerdo. Es decir, lo que hablaba ahí es la técnica concreta de, no, de, del, trabajo, del trabajo nuestro. Es cierto que después, aunque, bueno, aunque también es cierto que, que muchas cosas que tienen valor y se ven por ahí, claro, siempre uno le puede dar la vuelta a encontrar una, un uso predictivo de la cosa, ¿no? Claro. Pero cuando haces un, un, un como ha dicho BBVA, un portal, eh, de estadística descriptiva sobre los clientes que, para poner a disposición de los... Es, bueno, es descriptivo, es plenamente descriptivo, ahí no hay nada predictivo otra cosa es el usuario final dice, bueno, no sí, sé, sí, sí que va a encontrar o querer va a plantearse decir qué va a pasar mañana a partir de estos datos, ¿no? el usuario final pero bueno, pero, eh, como, como técnica nuestra, en nuestro, en nuestro oficio en nuestro oficio no está, no está esa, esa parte esa parte que, quiero, que quería incidir eh, quería incidir principalmente hoy, que, que, que dices, ¿por qué quiero usar un modelo lineal cuando vayas a trabajar a un sitio? ¿no? ¿Por qué quiero usar logística en lugar del de XGBoost? Digo, pues quiero usar logística porque hay unos coeficientes que los interpretas y te dan cierta información que el otro no te da, y que puede ser más útil que la predicción misma. ¿no? Ese es el tipo de cosas que sobre las que quiero... Exactamente, sí. que tengan información sin que sí. una capacidad predictiva en sí misma, lo que te da un conocimiento que te, te, te, te genera una ventaja competitiva. mucho. Esto, con este tipo de cuestiones de te dejar terminar encima de sí, la. Sí, sí, sí. Y por porque después puedes a poder, de cierta manera, aunque sea más cualitativa, para decir que puede pasar después otras circunstancias. Pero sí, la predicción está por ahí siempre pululando, pero me refería a una cosa mucho más eh, pragmática sí. del día a día que después, como de. La, no sé, sea, la, la, la, el ultimísimo uso de todo esto que siempre es una especie de predicción, sí eso lo concedo, eso lo concedo absolutamente Bueno, muchas gracias Bueno, pues nada, muchas gracias, solo me gustaría que brevemente, ya que eres tan crítico y nosotros también como docentes intentamos que nuestros estudiantes también lo sean eh, y la mayoría son estudiantes de estadística empresarial, aunque también hay dos alumnos que son ingenieros, ¿algún consejo en concreto, así brevemente, para acabar ya uh, consejo para con la para formación que, que tenemos hoy en día, que llenen, en fin, ya y, y, sin el COO, en fin, a ver, un consejo así rápido, rápido, que sean rápido. críticos, por supuesto, pero y que, lea, que lea mi blog. <risa> <risa> eh, eh, yo, yo creo yo creo que, que hay uno que es el que ponía en la primera sección de, de mis presentaciones ¿no? eh, cuando vayáis a trabajar a los sitios no creáis a la gente necesariamente a la gente que habéis encontrado aunque tenga experiencia lo que sea ¿no? es decir habéis pasado por una escuela han sido una serie de cosas que mayormente son útiles y os van a decir a lo mejor que no os valen para nada y se si os dicen que hacer una cosa la hacéis pero pero no os, no, no os lo creéis demasiado no os lo creéis demasiado ¿no? y pensad que hay otras maneras de verlas de, de ver el, de entender esta esta profesión que son distintas de las que a lo mejor vais a ver igual tenéis suerte que habéis en un sitio bueno eh, igual mandáis el currículo a CIRCITER y os decimos que sí y entonces no pasa, tendréis ese problema en absoluto pero puede que puede que sí depend, dependiendo de qué sitios programación muy importante también eso sí ese es el consejo me olvidaba así hoy como si empresarial digo uh, programación hay que saber programar hay que dejar hay que trascender excel absolutamente absolutamente no usarlo nunca más ese tipo de cosas y os habla se me ha olvidado la presentación. Eh, fue presidente de la comunidad durante muchos años de, R de hispano de de y ha R creado paquetes de R como R. Python y R de presta pues de precado. Y, y, y, y algunos ya están viejos y algunos los tenemos que quitar, no sé ni cómo se quitan de, de CRAN. Eh, pero bueno, tenemos uno que es bastante útil, el de Carto Ciudad, que hace geolocalización. Usando un API de correos y del el IGN y tal. Eso lo hice con mi socia hace un tiempo. Que la verdad es que no me acuerdo ya cuántos. Porque como he hecho algunos, otros he colaborado de Italia, no me acuerdo. Está el de PXR para datos de, del, del INE, el formato pc -axis y tal. Hay por ahí algunos, pero nada, nada muy estadístico, nada muy sofisticado, la verdad, ya, no, ya no, no puedo, no me da la vida, es que no me da la vida. Lo peor que podéis hacer es montar una empresa, es que si os, si os, acabó, si os acabó la vida, se os acabó todo, ¿eh? de verdad, os lo aviso. Seis empleados. <risa> muy bien, pues nada, muchas gracias Carlos. Gracias.